Hola, bienvenido al módulo 2. En esta oportunidad, nos centraremos en identificar los problemas principales en la investigación en el campo del desarrollo y cómo puedes involucrar a los equipos de expertos a través del método de árbol de problemas para identificar el problema central con fines de investigación y acción. A partir de ahí, aprenderás cómo formular hipótesis factibles de investigación. Cuando accedas al portal Números para el Desarrollo, te guiaremos sobre el uso de sus datos para formular hipótesis. A continuación, daremos una mirada a la relación entre variables independientes y dependientes y a los diferentes tipos de variables que podemos encontrar como responsables de formulación de políticas basadas en datos. Posteriormente, relacionaremos esto con tipos de datos diferentes y exploraremos cómo podemos convertir conceptos en variables. Siempre debes tener en cuenta que es fundamental operacionalizar apropiadamente las variables para realizar la investigación. Es decir, es preciso convertir las variables en elementos que sean medibles. Aunque una hipótesis o condición puede parecer sencilla de entender, encontrar las variables correctas para el análisis puede ser más complicado. Estas variables te ofrecen un lenguaje común, lo que te ayuda a desarrollar una política. Y también te ofrecen datos concretos con los cuales puedes medir el éxito de cualquier intervención de política. El objetivo de este módulo es que te familiarices con los conceptos básicos de la construcción de investigaciones en contextos de desarrollo internacional y desarrolles la capacidad de interpretar información estadística. Sin embargo, debes tener en cuenta que no reemplaza lo que podrías aprender en un curso completo de diseño de investigaciones. En este punto del curso, esperamos que hayas completado el módulo 1 y que te hayas familiarizado con el portal Números para el Desarrollo. Esperamos que completar este módulo te tome alrededor de 4 horas y media a 5 horas.